a mi canal, hoy estoy muy feliz de estar de vuelta por fin estoy haciendo videitos más seguido pero en el día de hoy voy a hacer un video muy especial para todas aquellas personas que me estaban preguntando cómo pueden hacer su delineador de una forma fácil porque sé que muchas personitas allá afuera lo están intentando por primera vez o apenas están aprendiendo y quieren saber cómo hacerlo entonces el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer las cejas y el, deline el blah, y el delineado de mis ojos como se pueden dar cuenta en esta mitad de la cara ya hice mi ceja ya hice el delineador y obviamente me puse mis pestañitas así que les voy a enseñar cómo hacer este pedazo que ya lo hice en la otra mitad de mi cara y va a ser súper fácil, les voy a poner paso a paso y todos los productos que voy a utilizar para que ustedes lo puedan recrear allá en sus casitas va a ser muy fácil porque la idea de este video es enseñarles cómo hacer las cejitas y el delineado así que no voy a hablar más y vamos a comenzar Listo, voy a comenzar con nuestro lápiz para las cejas y lo único que voy a hacer aquí es definirlas. Lo que voy a comenzar a hacer es hacer una línea en la parte de abajo y en la parte de arriba para darles la forma que mis cejas normalmente deberían tener o la que ustedes les quieran dar. Después voy a utilizar el pincelito con la paleta de tres colores y voy a utilizar... Tanto el polvo como la crema, y me gusta combinarlos porque la textura queda mucho mejor. Y lo único es que voy a rellenar mis cejas y voy a hacer, eh, voy a difuminar muy bien las líneas que hice antes. Si ven pelitos por fuera, los pueden quitar. Y ahora, con el concealer o con el corrector, voy a aplicar unas poquitas gotitas en la parte de arriba, en la parte de abajo de mi ceja y también lo voy a aplicar en el párpado voy a comenzar con un pincel a difuminar muy bien y tengan cuidado cuando hagan la línea por debajo de su ceja para no ir a dañar lo que ya han hecho tengan mucha paciencia y sigan difuminándolo muy bien Hagan lo mismo en la parte de arriba y que quede muy bien definido y bien difuminado y así las cejas se van a ver muchísimo más bonitas. Y con una esponjita pueden difuminar mucho mejor para que no se vea tanto la diferencia de colores y pueden rellenar los espacios que vean en blanco. Ahora, este es el hack o el truquito que les tenía con cinta. Si pueden ver, vamos a comenzar desde la parte de afuera de mi ojo hacia la parte de arriba. Y con una paleta de las que ustedes quieran. Yo la utilizo cafecita para no tener el párpado tan pálido. Entonces utilicé un café. Y ahora voy a utilizar mi delineador favorito. Esta punta me encanta porque es súper delgadita y es muy fácil de utilizar. Y vamos a comenzar desde la parte de afuera de mi ojo, no se preocupen si la cinta queda untada o lo que sea, porque esto es lo que nos va a ayudar a que quede muy recta nuestra línea y simplemente rellenarla por dentro. Ahora voy a comenzar en la parte interior de mi ojo a hacer la línea y la voy a juntar con lo que ya había hecho anteriormente. Ahora quitamos la cinta y como pueden ver quedó súper recto. Para las personas que les guste que quede definido pueden utilizar un poquito de corrector y lo mismo, van a definirlo. Tengan mucho cuidado de no ir a dañar la línea. Y difumínenlo muy bien. Si ustedes quieren pueden utilizar una esponjita. Y ahora voy a poner mis pestañas postizas. No la pongan con el pegante tan fresco porque van a dañar lo que ya han hecho. Y simplemente lo que yo les aconsejo es que con un depilador van a juntar sus pestañas reales con las que están poniendo para que queden más fijas. Y voy a utilizar un poco de máscara para juntar las falsas con las reales y voy a utilizar un poco de iluminador, este iluminador me encanta porque es muy bonito y lo voy a utilizar como en ese huesito que tenemos en nuestra ceja y un poquito en nuestra parte de adentro del ojito y así nos va a quedar. Listo mis amores, ya terminamos el look completico Ya les mostré cómo hacer las cejas, cómo hacer eh, la línea, el delineador de nuestros ojos Y espero que en verdad eh, les sirva porque es a veces muy complicado Cuando uno está comenzando a aprender no es muy fácil Yo pasé por eso y para mí no fue nada fácil de hacer Espero que les haya servido el truquito que les enseñé para que les quede recta, les quede súper bonita, mientras se van acostumbrando a hacerla, ya cuando se conozcan un poquito más la forma de los ojos, cuál línea les queda mejor, pues van a poder hacerla sin cinta, pero para aquellos que me pidieron este video, espero que les haya servido este truquito. No se les olvide que todos los productos que usé en este video se los voy a dejar aquí abajo, en la descripción con los links para que ustedes vayan los miren los busquen y si quieren alguno pues vayan a los links y es un poquito más fácil para ustedes encontrarlos también les digo que hoy estoy muy feliz porque estoy usando mi nueva cámara estoy muy contenta y espero que ustedes estén viendo la diferencia entre este video y mis videos anteriores es mucho más nítido es mucho más bonito les voy a dejar la información de la cámara acá abajo por si la quieren ir a ver y les quería agradecer por estar en este video conmigo, espero que les sirva muchísimo, no se les olvide dejarme sus comentarios y sus opiniones aquí abajito para saber si les gustó el video, qué videos les gustaría que hiciera más adelante y con gusto yo los voy a hacer para ustedes y... Ya me acordé lo que les iba a decir, vayan a visitar mi Instagram, me siguen, miren mis fotos, mis videos que tengo por ahí para ustedes y me cuentan qué tal les parece. Les mando un beso muy grande a todos y que tengan una semana muy linda. ¡Mua! ¡Los amo! ¡Chao!